Amigos, saludos. ¿Cómo están? Espero que esté aquí promirando este video, a dónde está mirando este programa en su canal o su trabajo. Bienvenidos amigos, este es nuestro programa donde hablamos cosas videojuegos o datos interesantes recopilada en internet o también rumores o muchas rumores. Gracias por estar aquí. Yo soy su anfitrión. Amigos Arturo Espectral 3014 bienvenidos al canal hoy les traigo este video Disfruta el video corre el video ahora mismo xd Muy original muy muy original El siguiente día de la semana de que Walter se suicidase en su celda Varios residentes vieron a un hombre con abrigo y el largo Por la ventana Richard Brintrey en el 207 Vio al hombre llevando algo pesado y haciendo algo en el apartamento 302 Incluso Sunderland, el superintendente, vio al hombre del abrigo merodeando por el apartamento 302, y confirmó que había indicios de que alguien había estado allí. 17 de julio y tuve ese extraño sueño. Era el hombre del abrigo y el pelos largo. Llorada y buscaba otra vez a su madre. Vi a ese hombre del abrigo hace 10 años en este apartamento. Subía a las escaleras, llevando un instrumento pesado, un viejo cuenco y una bolsa de la que chorreaba sangre. Punto luego, ya no volví a verlo más. Pero unos días después los vecinos se quejaron de los extraños ruidos que surgían del apartamento 302, que supuestamente estaba vacío. Voy a echar un vistazo al apartamento 302, y hallé indicios de que alguien había estado allí, pero aparte de eso no vi nada extraño. Y luego, empezó todo. Sigo oyendo ruidos extraños que surgen de la ventana de el apartamento 302 deadland Hubo una vez un bebé y un madre conectados mediante un cordón mágico. Pero un día el cordón fue cortado y la madre se durmió el pequeño se quedó solo punto pero el crío hizo muchos amigos en el Wish House y todo el mundo lo trataba muy bien. El pegueño era feliz punto sus amigos le explicaron cómo despertar a su madre. Y el crío fue enseguida a despertarla. Pero la madre no despertaba por mucho que intentase. Ella no se despertaba. Porque a quien estaba tratando de despertar era, de hecho, al diablo. El niño se sentía desfraudado. ¡Pobre criatura! El niño lloraba cuando pensaba en la madre, recordaba la sensación de estar conectado a ella mediante el cordón mágico y entonces, un rayo de luz bajó del cielo. La luz era muy cálida y o que niño se sintiese bien. Cuando el niño se miró la mano, vio que en ella sostenía el cordón mágico. Con el cordón aferrado a la mano, el crío se durmió dulcemente. Aquella llamada a la Madre Sagrada no es sangrada en absoluto. Punto El descenso de la Madre Sangrada no es más que el descenso del Diablo. Los llamados 21 sacramentos no son en nada sacramentales. Los 21 sacramentos no son más que las 21 herejías. Dar al uso reino de maldad en el bendito reino de nuestro Señor es blasfemo y obra del Diablo. Si quieres detener el descenso del diablo, des desenterrar parte de la carne de la madre del brujo en el verdadero cuerpo del brujo. También des desperforar la carne del brujo con las ocho lanzas de vacío, oscuridad, tinieblas, desespero, tentación, origen, vigilancia y caos. Hazlo y la carne impura del brujo volverá a ser lo que antaño fue, por la gracia de nuestro señor. Enterra parte de la carne de la madre del brujo en el verdadero cuerpo del brujo parte de la carne igual apartamento del súper. Cuando era pequeño, empezó a creer que mi apartamento era en realidad su madre natural y decidió liberarlas de las impurezas y la corrupción de este mundo. En el orfanato, descubrió los 21 sacramentos, la única manera de purificarla. Luego llevó a cabo la ceremonia de la Sagrada Asunción y creó este mundo malévolo. Ahora, es tan solo una máquina asesina inhumana, bueno, ahora está muerto, pero sigue intentando completar, los 21 sacramentos su deseo de infancia regresar al seno de su nacimiento le ha dividido ahora suyo niño se ha manifestado en este mundo y tiene pensado acabar con su tarea pronot los 21 sacramentos número 20 la madre es renacida elian galvini número 21 el receptor de sabiduría henry tunsen incluso ahora puede que no sea demasiado tarde guíate por él tomo carmesí Détenle. si no vayas donde vayas él te atrapará encuéntrale su verdadero lugar, debe estar cerca, debes matarle, mata, mata, rápido, está siendo poseída, ella es el número 20, la madre es renacida, mátale, debes, matarle. Bueno amigos, gracias, por mirar este video eso me alegra, muchísima, como siempre ayudándome comentándome los video por importante amigos ustedes son guapo comentándome y siempre me da suscripción lo quiero montona que ustedes amigos mío de youtube eso es todo amigos espero que les haya gustado y sorprendido final del de video comentando y dale un perfecto en like este video y activar la campanita para que que te llegue las notificaciones de mi video eso es todo nos vemos hasta la próxima que suba adiós sayonara bye bye pero fracasé